Qué maldito barbero, ¿por pues que a ti te peló, porque si no lo mata tú, apuesto que lo mato yo. Te hizo un semáforo con todos los tipos de carro y amé. El diablo, y mira de este lado, le dibujó un B3. Porque esa dorra una carreta.